Hola, hola, buenas tardes. Aquí os me contando un día en la y hoy volvemos con Total World Troya en esta campaña de Micenas con el DLC de mitos. Vamos a recuperar, o bueno, al menos. Retomamos la campaña, ¿vale? Este va a ser nuestro capítulo 50, si no recuerdo mal. Entonces, ahora bien, la idea es ser capaces de defendernos del asalto de los Dionisios, que va a estar complicado porque tienen aquí todo, esto con mucha armadura, etc. Nosotros solo tenemos aquí a nuestro gran y aclamado Agamenón, que no le va a dar para defenderlo. Y eso nos va a doler mucho. Entonces, teniendo en cuenta. Es que meter estos, a lo mejor, meter los jabalineros para luego perecer es un poquito un tiro en el pie. Entonces, la cosa es: no tenemos bronce ni siquiera para sacar y tenemos que tirar con unidades normales. ¿Vale? Ah. Dicho, dicho y sabido esto, continuamos aquí haciéndonos fuertes, o más o menos haciéndonos fuertes, para tratar de contrarrestar a esta gente. Uh, favores de Artemisa. En esta provincia, en esta provincia... Vale, ok, aguantamos con eso porque... Aquí en Micenas dentro de poco ya podemos subir cositas a nivel, a nivel 4. Véase esta para sacar arqueros micénicos que nos va a venir genial. De hecho, deberíamos rusear esto. No podemos porque no tenemos bronce y vamos en negativo, pero... Deberíamos rusear eso. Vale, ok, ¿qué más cosas? Aquí, ojo. Alimentos por turno de los edificios... Y mejorar esto... Hombre, la mina de oro, pues no está nada, nada mal. Vale, vamos a plantarla aquí. Me gusta. ¿Aquí qué ponemos? Crecimiento de la provincia. Bueno. Mejora para los espías. ¿Coste de reparación es baratito? Vale. Sí, mientras no implique piedra... Joder. Mientras no implique piedra. Ok, todo gasta piedra. <risa> Literalmente todo gasta piedra. Vale. Bueno, pues nada. Ok. Ahora, ¿nos vamos a marchar de aquí a pesar de que no tenemos prácticamente felicidad o va, de hecho, decreciendo cada vez más? ¿Podemos plantar algo para incrementar la felicidad? Sería grandioso. Eh... No. Cancelar manifiesto, ¿cuál tenemos? Ah, este, este, organizar juegos, vale. Vale, ¿por dónde nos vamos a mover entonces? Vale, pues la idea es volver sobre nuestros pasos y recuperar al menos el terreno. ¿Por dónde llegamos más rápido? ¿Por aquí? Uh, creo que sí, es como ruta más directa. Hacia acá. Y por lo menos llegamos a Micenas, ¿vale? Llegada pronosticada en dos turnos. Más. Mierda, eso es un problema. Vale. Ok. Siendo eso así. Ahora. Este espía nos lo podemos... Nos lo podemos cargar. 43%. Y la sacerdotisa puede matarlo. Revelar transgresión. Y si te a dar ejemplo con él. Vale. Pa'lante. Maravilloso. Así es como funcionan las cosas. Me gusta, me gusta. Se celebra. Vale. Eh, ¿Esta mujer lo tiene todo ya afrodita o era? Eh, no. Eh, vale, sí. O sea, lo que es el máximo... Oh, de las habilidades máximas lo tiene todo. Poseidón, Ares... Consejo inspirado, vehículo del olivino... Asentamientos propios... ¿Ves? Es que aumenta el coste. Uy. O sea, mejor el favor, pero quita felicidad. Y estos buenos presajes cuando se incorporan ejército. Vale, vamos a meter este. Y ya está. Y ahora, este espía... Vamos a hacer que venga por aquí rápidamente. Porque por esta playa se puede llegar sin problema ¿no? de hecho si puedes embarcar y llega además perfecto eh, envenenar pues. vale, lástima, bueno por lo menos ya lo tenemos aquí, ok, ¿qué misiones tenemos aquí? la sombra de Hades tenemos que ir al espía o sea, tenemos que llegar con nuestro espía a micenas. ok, perfecto este señor que hemos reclutado aquí, uh, esta sacerdotisa la tenemos súper potente no recordaba tenerla aquí, de hecho Sabia mujer, arenga de espanto Unidades enemigas Obtengo oro Asentamiento extranjero mm. Sibila No En la provincia local ah, uh, uh, uh. De éxito de las acciones de un agente Vale Vale, vamos a meter esto. Y a ver cómo podemos hacer aquí para apretar esto. Perfecto, éxito. Y aquí salimos con la guarnición. ¿Cómo está la guarnición aquí? Medio muerto. Apoyo. Vale, o sea, yo salgo si tengo apoyo. Vale, nos apoya la guarnición. Perfecto. Pues esto vamos a resolver automáticamente. Nos erradicamos ya de una vez por todas. Eso es. Los rebeldes. Vale. Vamos a meter tesoro. Bueno, 51 de bronce son... Es bronce. Me sirve. Perfecto. Perfecto, perfecto. En Iria... Va, vale, estos son campos. Es que esto nos viene de lujo. Pero aquí dijimos que lo suyo sería... ¿Dónde está la guarnición? Esto, esto, esto. Con esto mejoramos la guarnición. Vale, pues vamos a plantar esto. Perfecto. Y ya vamos a meter... Vamos a irnos con este embajador... Ah, mira, vamos a Kla, hacemos El honrar a los antepasados Y vamos a venir aquí a molestar A dar por culo Y a ver si podemos Frenar esos embistes Vale, ok, con este Señor de aquí, vale, vamos a mal Bueno, no podemos darle caña a esta sacerdotisa Uh, Aces Está aquí, qué feo está eso Vale Estamos en guerra Con alguna de estas legiones con estos también eh, escúchame. Estamos en guerra con todo el globo Vale, vamos a llevarnos ese espía Hacia esta zona de los Dionisios A ver si podemos frenar algún ejército que aparezca por ahí Por si quieren venir hasta aquí Y vale, ok Con todo esto decidido Aquí ya hemos llegado Vale Vamos a tratar a atacar critera. Autoresolvemos De, de palante sin problema, ¿Ves? Es que esta simulación sí que tiene sentido. Con todos los las de tecnología que tenemos, con el superhéroe que tenemos, con el. O sea, estoy criticando al Warhammer 3, ¿vale? Que no. La resolución no es la mejor de aquellas. Vale, vamos a ocupar. Me da igual esto. Nos ocupamos. Vale, perfecto. Asediados. Nivel 15, perfecto. ¿Qué más vamos a tener? Sena de Atenea, defensa del héroe... Vale, esto aquí con la ins instrucción... El lanzamiento de Heracleo era bastante bueno, ¿eh? Tierra Sagrada, vale, esto es brutal. Y aquí aumenta la duración, o aumentamos el área. Vale, vamos a aumentar el área, porque me parece bastante, bastante, bastante bueno. en Asedio, moral... Os con hacha con lanza, Uf. bueno, a lo mejor mejorar el lanzamiento de Heracleo está bien, es una buena pedrada, de hecho, vale, ok, dicho esto, aquí estamos bien guarnecidos, este ejército deberíamos reventarlo, ¿cómo está esto? Citera, ¿podríamos comerciar con esta? Bueno, ahora mismo estamos guarnecidos y nos sirve, pero de hecho, ¿qué tengo aquí? A nivel 2, tampoco puedo sacar Nada, interesante Podríamos comerciar, a ver si Esparta nos da algo ¿Tenemos ya? Ah, oh, o de los famosos No, no, o sea, claro, lo que tenemos que mejorar es esto mis Micenas, pero nos falta ese bronce Vale, vale, vale, vale Ok, pues, ¿dónde vamos a conseguir ese bronce? Justo aquí, en el otro lado del eje Bien Tenemos aquí la sacerdotisa Uy, nivel 13, vale, vale, vale o sea, podemos seguir subiendo cosas vale, esto no lo queríamos todo esto son devociones vale, perfecto, líder espiritual uy, ritual de exaltación diligente vale vale, vamos a entrar aquí directamente o hacemos este ejército llega hasta aquí vale, pues vamos a hacer aquí esta ritual de perdición para desmolarizar un poquito a este ejército. Perfecto, favor de Zeus. Éxito, no ha subido de nivel. No, vale. Y ahora nosotros venimos aquí. A ver si en el siguiente turno tenemos que ser capaces. Uf, ¿Cómo es posible? Tanta basura tenemos nosotros. O pues bueno, la, la. Vaya, munición de los arqueros. Spoiler, no tenemos arqueros. Cuando nos revienta. Vale, bueno, vamos a luchar. Vamos a librar la batalla. Este sentimiento tiene que ser nuestro. Y tiene que ser nuestro ya. Lo vamos a tomar. Por Dios, qué entramado más feo para asediar. Eh, me gusta más la zona izquierda porque no... Deja hueco para que te penetren por detrás, o sea, si entras por ejemplo por este hueco, a lo mejor lo que hay por aquí llega a cubrir la retaguardia y te pueden hacer aquí un sándwich, aquí hay como menos cuello de botella para poder hacer un, un buen sándwich... Bueno, aunque entras por aquí y todo lo que tiene aquí en esta zona lo desvía por aquí... Uf, Vale, ok, bueno, veremos, veremos. Tenemos infantería pesada a punta pala, tenemos honderos, tenemos... Bien, yo creo que podemos aguantar. La caballería no debería ser un problema por nuestras lanzas y por la infantería pesada, pero lo que no sé si van a hacer es... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Eh, modos carabonza, o sea... Pegar y moverse, pegar y moverse, pegar y moverse Y eso me va a fastidiar mucho por pues, la cámara que no da para más Vale Justo, vale, perfecto, estamos en lado izquierdo. Vale, vamos a meter estos 5 en un costado vale. o sea, okay. eh, De hecho vamos a meter el, el héroe Aquí delante, vale Y vamos para allá Vale, vamos De hecho, el héroe... Ya para allá. Si estás en rango, hijo... Dale ahí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, esto me lo voy a separar en otro grupo. Y ya está. Eh... Hijo mío. ¿Le estás tirando al héroe? Así, así. Toma ahí. Qué bien los escaramuzadores, tú, por dios. Qué lluvia de proyectiles. Me encanta, maravilloso. ¿No podemos activar esto ya? ¿Cuánto nos queda? Aquí no veo la rabia a 50. Ay, ay, ay. Dale, rey. Dale, dale, rey. Venga, que lo matamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vosotros aquí. Venga, tremenda carga. Vale Aquí, okay, eso es muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale De hecho, vamos a forzarla ya Vale, perfecto Acribillaos, no, lo siguiente Me encanta esto Vale, vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien que no huya. Vale, a ver. Tus guerreros empiezan a titubear. No puede ser. Oh, uh, uh, espérate. No sabemos si se han movido o no. Eh, mucha rabia esto. Dime que le disparas en movimiento. Vale, vamos a empezar a movernos, vamos a llevarnos el grupo Tocho 4 para allá, exacto, vamos a cargar y ya está. El grupo 1, a ver si podemos movernos por aquí. Estos estamos disparando aquí. Vale, perfecto. Aquí, que no tienen casi proyectil. De hecho, vamos a ir a los honderos. Son honderos con escudo, pero deberíamos poder bastante fácil. Los guerreros se están reagrupando. Vale, perfecto. Oye, pues nos reincorporamos. Si estamos, estamos. Aquí llegamos, ok. Digo, una buena flecha y acaba este combate. Ojo, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, va y está parado Esa es No <risa> No Vale, perfecto, maravilloso, vale, cárgate aquí Sin miedo Vale, esta de lanzas es aquí, avanzamos Vale, perfecto No me puedo creer que nos estén aguantando aquí, tío. Vale, la lluvia de piedras cae. Estos están sufriendo daño. Vale, mucha gente allí. No me creo que nos estén aguantando tanto, tío. Vale, va, activamos el cuerpo a cuerpo y pegáis con el hacha y esta. Con el hacha con la espalda Vale Perfecto ese choque hecho que ya está ganado esto ya están muriendo Vale Vale Pues vamos allá Que persiga solo uno Que persiga solo uno Sed listos Vale Eso es Venga aquí también Vale Vale Y aceleramos Vale nuestro señor por aquí Uf, uh, aquí van a colapsar, tú. Ahí no se han entendido con la carga Vale, lo dicho Grupo 2, todos aquí Esto, Opa, opa, opa, opa, opa Venga, dale, Rey Que te lo vas a gozar, venga, tírale de Rey Vamos a ser listos. Y si que dispare recto y ya está. Vale, grupo 1. Avanzamos también para allá. Pues si no lo hicieran tendrían un problema, digo yo. ¿Dónde estamos? Han hecho huir a tus guerreros. ¿Han hecho huir a mis guerreros? ¿Cómo es posible? Venga, el grupo 4, cargamos ahí para adelante. Una de tus unidades se ha quedado eh, sin munición. Pues eh, sí, pues si estamos sin munición cuerpo a cuerpo. No nos asustamos. O están súper fatigados, tú. Vale, aquí vamos a, vamos a necesitar apoyo. El grupo 2 aquí también. El grupo 4 Por lo rares, quiero entero tus aquí. Guerreros se están reagrupando. Vale, venga ahí, cuerpo a cuerpo. Eso es. ¡Dios mío! El sacrificio, tú Venga, entra en combate Vale, victoria Vale, nada, finalizamos batalla Por no tener más bajas Pero bueno, está bien Es que el problema de la pesada El problema de la pesada es la poca libertad de movimiento Que tiene y que Necesita combatir constantemente Para no fatigarse Porque el hecho de irse por ahí a correr Es como no, no, no entonces eso sí que tenemos que gestionarlo bien Que es algo que no nos pasaba, por ejemplo, con la ligera o con la mediana Que para perseguir están bien O están mejor Entonces estos ejércitos de más de ese estilo de escaramuza De ok, te pego, me voy, que okay, te pego, me voy Y así, haciendo esa, esa gestión ¡fua! Vale, perfecto Guerreos excepcionales encontrados en Antenia ¿Dónde? Aquí Uh. Vale, ok Podemos reclutar centauros en dos turnos Vale, ok no, no está mal Buen movimiento Ahora veremos aquí Efeso no lo podemos perder Vale, no, Efeso tiene una guarnición de locos Vale, ahora recuperaremos Colofón dentro de poco y a ver cómo nos podemos mover más hacia el, la zona norte para ir barriendo a las Amazonas. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Pues a ver qué nos queda por hacer. Edificio dañado, opunte. Vale, Altis. Altis me duele más, pero lo vamos a dejar también por ahí. Construcción disponible en Beocia. Esto gasta piedra, gasta bronce peor. No, no, hay que priorizar el... El, el. De este de. ¡Oh! ¡Lo tenemos! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Dos turnos, vale. Y vamos a defenderlo con un incidente. Anfimago o sin mover. Y con razón, hijo mío. Vale. Aquí teníamos. Es que hay muy poca felicidad. No tenemos ningún comercio de región disponible. Es que es Atenas, pero no quiero perder Atenas. Aquí. Vale, esta región es nuestra completamente. Corinto ha caído, Micenas también. Aquí. Epidauro lo vamos a reconquistar. Aquí. Bueno, ofreceremos. Sí, claro, o sea, nosotros tenemos que ofrecer esta, pero la cosa es que nos va a dar a nosotros. Esparta, eh, nada, creo Heraclea. ¿Dónde está? Aquí, oh, si podemos hacernos con ella, genial. Uh, Mileto, ¿qué ¿es esta? Bueno, pues esto hay que asediarlo. Vale, ya veremos cómo lo montamos. Rebelión inminente en Ofolia. También te digo, no normal. Vale, ok, siguiente turno. Veamos a ver cómo se queda la situación. Pero vamos, hemos apañado bastante, bastante. Uepa, venga, rapidito, no nos enseñes morraya, por favor. Tenemos un imperio que forjar, está muy bien, está muy bien, ¿eh? está muy bien, o sea, los, este, este turno ha sido muy, muy, muy, muy positivo, hemos movido cosas, hemos ganado tropas, hemos derrotado ejército, hemos, no sé, me gusta, está bien, está bien, está bien, está bien, Amazonas, de Hipólita, a ver qué hacen las Amazonas, cuidado, uff, uff, repito. En cretón Vale, y este es nuestro ejército con el, el asentamiento Y vienen cargaditos, eh Lanceros Caballería Ostras, caballería me va a hacer un montón de daño Le tengo que focusear a muerte Este héroe mmm, No tiene nada que hacer contra nosotros Bueno, siendo nosotros De arco Y la autorresolución es derrota Vale, ok, bueno Pues está claro entonces el, el Verdicto Vamos a luchar. Uy, defendemos nosotros. Nos han cambiado la. la ciudadela que hemos reconstruido ahí en un momento. Diga, a ver, vamos a cambiar esto. Así no, de la otra forma, no sé qué. Es feo, me parece. Vale, yo creo que esta la podemos jugar bastante bien aguantando. A ver si podemos hacer que vengan ellos nos, a, hacia nosotros. ¿Cómo es posible que esta guarnición esté hecha hacia abajo? O sea, me está jugando. Me está diciendo que. Defensivamente tengo que cargar hacia arriba. Vale, este aquí. Quiero que vengan. Es que quiero que vengan. Solo tenemos... Vale, este es uno de proyectiles que vamos a plantar aquí. Nuestros proyectiles tienen que estar antes que los suyos. Estos son nuestros escudos potentes Este es nuestro héroe Que nos va a salvar de todo Vale, más escudos Vale, esto lo vamos a poner todo junto Aquí en esta zona Es que aquí hay muchísimo proyectil Me va a matar El hecho de que son muchos, muchos, muchos Proyectiles Pero muchísimos Vale, este grupo O sea, el 4 Vamos a meterlo aquí también, este señor Y este grupo lo vamos a meter aquí Que por lo menos me dé un poco de apoyo en esta zona Quiero a ver si me puedo cargar rápidamente Este ejército con el héroe Porque siendo caballería y tal Creo que vendrán eh, bastante descompensados Dicho esto, a ver cómo avanza la cosa Vale, ellos están pegando mucha vuelta Me gusta Vale, grupo 1 Vamos a adelantar un poquito Grupo 2 aquí. Hostia, grupo aquí. Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Vale. Date un aire, mijo. Vale, grupo 5. Vamos cargando aquí. Grupo 1. Cargada aquí a tope. Vale, y nosotros vamos a parar esta carga. Vale, enemigos eh, eh, uno, sin modo, escaramuza. Y todos aquí. Los enemigos ocultos me dan igual. Vale. Uff, uf, uf, uf. Fua, muchísimo daño nos están metiendo aquí. Vale, ¿y aquí cómo vamos? Bueno, de aquella forma, oye, ni tan mal Vale, bueno, se aguanta Más o menos A esta señora la matamos Venga Porque están mirando ah, eh, No entiendo nada Hijo mío ¿Qué la tienes en la cara? Me tiene un flechazo en el pecho Dale, dale me estás, eh, te estás echondando de mí. Con la. Glorious war, masters of war, ready to serve. You're going to suffer. Swords. Vale. Tus guerreros se están reagrupando. Eh, ah, que se han cascado a nuestro héroe. Todo, todo correcto. Eh, pues vale, corriendo. Literalmente corriendo nos hemos muerto. Cuidado, estás perdiendo terreno. Darle reyes. Eh, literalmente corriendo nos hemos muerto. Joder, pues nos han pasado por encima, tú. Nah, no, ya está, ya está. A la mierda. Pues hemos perdido nuestro ejército más importante En una zona en la que No deberíamos haber perdido a nuestro ejército más importante <risa> Joder Los arcos nos revientan Es que no podemos ir, no sé ¿Qué, qué, qué contrarresta esto? ¿O qué podemos hacer para luchar contra esto? Porque obviamente con arcos no eh, Necesitamos centauros Pero los, literalmente el sitio donde podíamos sacarlos Los acabamos de perder Bueno, pues no ¿Aquí cómo va a ser esta autorresolución un destrozo? ¿Tan poderosas son las las, las amazonas? Me estoy roto por dentro, ¿eh? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Vale, aquí vamos a colapsar, está claro. Esta gente que... Cazadores, infantería con lanza y escudo... Que esquivan todo, o no sé... No sé... Venga, o sea, nosotros tenemos una tropa legendaria... Los, los escaramuzadores estos tienen que partir la pana... Vale, ok, despliegan todos en el mismo lado... Vale, nos organizamos... Estos tres aquí en este grupo... Este señor aquí también no podemos salir y no vamos a pegar la vuelta así que aquí nos vamos a quedar y estos cuatro aquí vale empezamos batalla rapidito salimos salimos salimos salimos salimos, salimos tus guerreros salimos. han detectado enemigos vale, ocultos no ahora nos organizamos vosotros aquí vosotros aquí estas espadas aquí nuestro héroe aquí Vale, este vamos a intentar pasar por encima. Este héroe aquí y nuestros arcos, a ver si podemos ir para lejos. Vale, y ahora en todo este follón, trocotón. Vale, están atacando a tu héroe. Eh, sí, sí, o sea, es héroe contra el héroe. Eh, ¿qué, pero qué, haces, hijos? ¿Qué, ¿Qué problema tienen nuestros escaramuzadores? Vale, por el momento gracias a de fodeares vamos por delante Al menos nuestro oro parece que está bastante, bastante mejor Vale, metiendo caña, aquí las mazas vamos a, a perder un poquito Ya se ha pasado el fodeares y empezamos a perder Pff, Estamos perdiendo mucha moral no vamos a acabar con su héroe. No. No. Han no, hecho no, no. huida tus guerreros. Eh. Obviamente no. oh. Eh. que viene tus de cara. O sea, no le vamos a matar. ¿Dónde? Eh, aquí. O sea, focus a, a la bicharraca está. Venga, venga, venga, venga. Quiero que matemos a su a su general. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Se ha venga. llevado a la heroína enemiga. La heroína enemiga. Vamos. ¿Ya nosotros qué estamos haciendo? Y de Dios. estás perdiendo terreno. Ah, o sea, se acabó. Pero Dios. Es que no podemos sacar ahora tampoco otro ejército. Madre mía, se nos va a ir al traste todo. Ya habíamos conseguido cruzar el charco y la liado. <risa> eh, es que son demasiado potentes las amazonas. De verdad que no entiendo cómo podemos contrarrestar esto. Claro, hemos matado su, su, su heroína. Pero nos han vencido. Entonces una de cal por otra área. Y es que no hemos bajado nada del ejército, ¿eh? Dios mío. Claro, es, ok, conquistado. Ya hemos perdido... Mi, mi, todo el avance que habíamos hecho al traste. ¡Ojo! ¡Ay, por Dios! Han atacado a tu aliado. Apoyar la guerra. Vale. Bueno, iremos para allá. ¿Qué es esto, hijo? Los Dorios. Venga. A ver, esta nos iba a dar una patrasal por encima. Con zonas. De hecho, aquí se van a revelar. Así que son zonas que la apoyo. Puedo... Que tampoco nos importa mucho Vale Elis, Azis Acis tiene fuerza ¿Dónde? Bueno, acabamos de perder Claro, nosotros acabamos de perder un ejército súper tocho Los Dionisios A ver, cuidado Tratado de paz qué cabrón No Ahí te pago yo Contra oferta Epidauro El mínimo Venga Prueba con eso Ahí te doy tirinto Mira Lo que te cuento Joé, qué pesadilla Vale, simulamos esto porque nos pasa por encima Steam lo cae Nos dio la paz y elegimos la guerra, pero no quería perder yo mis territorios. Así de claro. No conseguimos bajar nada. Ahora veremos a ver si con el espía podemos hacer trabajo. Uh. Los dioses envían una misteriosidad placa. con la cosecha para poner de manifiesto su descontento para los agricultores. Hemos apaciguado a los dioses, pero resulta imposible salvar los cultivos actuales. ¿Qué hacemos? Mil alimentos y tenemos menos 5% de recursos de toda la facción. Vale, quemar los cultivos de Iria, está bien Ozolia, Poseidón ataca eh, Vale, una jabalía para Asentamiento saqueado Murmullos de sedición fracaso Murmullos de sedición éxito Vale Demasiada gente aquí tratando de hacer el tonto Vale, tú, ¿tú qué haces aquí Yo, eh... Vale, ok Llevamos ya más o menos media horita Así que, tal y como está el turno ahora, lo vamos a dejar por aquí y con esto retomaremos ya en el próximo capítulo. Ahora bien, creo que nos va a costar muchísimo más ponernos o ubicarnos en esta zona. Al menos tenemos Efeso, que lo tenemos aquí eh, en nuestras manos. Así que sacaremos héroe, vamos a ver si podemos sacar ejército y ya con eso nos ubicamos un poquito en el mapa. Tenemos que defender este punto, o sea, esta, esta, esta guarnición es imposible que la perdamos. Tenemos que agarrarnos ahí con todo lo que podamos. Y a partir de ahí, pues vemos a ver cómo, cómo podemos tirar. Lo siguiente que será, pues yo creo que hacer un buen cordón aquí de, de defensa para ubicarnos y, y defendernos. Y echar a los Dionisios de aquí. De hecho, iremos hasta su casa y buscaremos ubicarnos aquí para poder a partir de aquí dar el salto ya con nuestras hordas al otro lado del Egeo, y, y con eso yo creo que será el, el punto de inflexión de la campaña. Dicho esto, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando, que se está alargando pero no lo estamos pasando genial, así que lo de siempre, recordad las redes, las tenemos